Dice Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tus besos pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón y si tú supieras como me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón créeme un poco más te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo soy un que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido?